Tú no sabes, mas yo he soñado entre mis sueños color de armiño, horas de dicha con tus amores, besos ardientes, quedos suspiros, cuando la tarde se tiñe de oro esos espacios que juntos vimos, cuando mi alma su vuelo emprende a las regiones del infinito.